He detenido frente a la iglesia de Barbadelo. Esta es una de esas joyas arquitectónicas que uno se puede encontrar cuando hace el camino de Santiago. Esta en concreto es del siglo IX. Incluso se nombra en el códice calistino. Imaginaros hasta qué punto pasaremos al lado de la historia. Este precioso túnel de árboles en el que me encuentro está en Leimán. Leimán es uno de los puntos donde eh, dejaremos que arranquen todos aquellos caminantes de mayor edad o menos preparados que no estén dispuestos a realizar la etapa completa. De hecho lo haremos gracias a la colaboración que en nuestra actuación va a desarrollar la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo, que es una asociación muy activa en la defensa del camino y muy numerosa, que va a participar y nos va a ayudar en el desarrollo de la nuestra. También eh, quiero contaros algo que he venido pensando desde que empezó la etapa. Eh, en el camino de Santiago, desde luego en su etapa gallega, la administración realizó inversiones extraordinariamente cuantiosas en eh, adecentar su estructura y además en publicitarla. Claro, a nadie se le ocurrió eh, cuestionar la idoneidad de la inversión, para los peregrinos que pasaron el primer año, el segundo año, el tercer año desde que se hicieron las inversiones. Evidentemente ya nadie pone en duda que el camino de Santiago supone un flujo de ingresos extraordinario, tanto para Galicia como para todos los lugares por los que pasan. Pues más o menos lo mismo podemos hablar de la fotovoltaica. De, claro, eh, Bajo el mantra que sostienen unos cuantos, no precisamente amigos de la energía renovable, de que las primeras instalaciones tenían que ser retribuidas de una forma cara toda vez que la tecnología todavía era incipiente. Pues podríamos decir que algo bastante parecido ha sucedido con la fotovoltaica. En muchos lugares del mundo, pero prácticamente en toda Europa, se desarrollaron mecanismos de fomento de la tecnología fotovoltaica con el ánimo de que pudiese fomentarse algo ...que era evidente que tendría futuro... ...tanto fue así... ...que fruto de aquellas medidas de fomento... ...en la actualidad, pese a quien pese... ...la generación fotovoltaica... ...se ha convertido... ...en la más económica de todas... ...en la más barata de todas... ...por eso resulta francamente indignante... ...que se considere... ...a las primeras unidades de producción... ...caras... ...sin tener en cuenta... ...que fruto de aquellas... ...hoy son las más baratas... Cuando llevemos aproximadamente 13 o 14 kilómetros de tapa, tendremos un tentempié. Tendremos algo salado, tendremos algo dulce y tendremos una pieza de fruta y un zumo para habituallarnos un poco. De hecho, estamos en un sitio tan chulo que yo incluso voy a parar, mirad que bonito es, ¿eh? a comer un plátano. Ay. Aquí os espero, chicos. Yo también estaré en el Camino del Sol. Yo estaré en el Camino del Sol porque tenemos que poner fecha de caducidad al uso de los combustibles fósiles causantes del cambio climático. Necesitamos un nuevo modelo energético. Yo también iré al Camino del Sol. Nosotros también queremos estar en el Camino del Sol. Yo también estaré en el Camino del Sol. Alternativa Galega de Izquierdas estará en el Camino del Sol porque no queremos que los privilegios de unos pocos nos impidan tener un futuro sustentable en una producción de energía limpia y renovable en nuestro país. Yo creo el Camino del Sol que no quiero que cuatro codiciosos destrocen mi planeta y con él el futuro de mis hijos. Este año 2015 resulta clave en nuestra defensa de las energías renovables. Por eso os pedimos vuestra asistencia a todos los actos que hemos programado en todas y cada una de las comunidades autónomas. Y en especial en Galicia, a la finalización del Camino del Sol. Ya somos muchos los que hemos confirmado nuestra asistencia. Solo faltas tú. Te necesitamos. Tecnología de energías limpias. Y ahora no lo puede dejar. Un sector que generará puestos de trabajo de alta cualificación. Por eso voy a hacer un camino al sol. Haz el camino al sol conmigo, para ayudar a conservar este maravilloso. El sol el camino. Siempre Mi caso es hacia el norte. Todos todos Santiago Ampia, por todos los fotovoltaicos estafados, por la justicia. La situación de los oligopolios en el sector energético es insostenible. En un momento donde por primera vez en la historia podemos aprovechar el viento y el sol para producir energía y hacerlo más barato y comprarlo de la red, están poniendo todo tipo de trabas. Por eso yo voy camino del sol. El futuro es tuyo, no de ellos.